Hola amigos gracias por su apoyo y ya casi vamos por los 500 suscriptores y para la comunidad y también les pido que se suscriban al canal de la descripción o del comentario fijado Dios.